¡Hola! ¿Qué tal, chicos ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro video más Y bueno, chicos, eh, como muchos sabrán, bueno, si no saben, pues se los digo yo en estos momentos eh, Riot creo que quiere sacar una versión nueva, no sé, no sé si quiere actualizar Bloodbat o quiere sacar una nueva versión O sea, hacer otro nivel que se llama Bat ¿vale? Bat Y ese nivel, pues va a ser más difícil, obviamente, que Bloodbat, ¿vale? Yo creo que le haría ya la talla a Yatagarazo, ¿vale? Porque mmm, tienen la misma dificultad, ¿vale? Para mí, ¿no? Porque para otros, pues bueno, puede tener la otra dificultad, ¿no? O sea, Yatagarasu puede ser más difícil por lo del hecho que es más largo, ¿no? Pues yo qué sé. Yo no sé, nunca he pensado si duran lo mismo, pero bueno. Entonces, eh, sí. Así yo lo pienso, ¿vale? Que ya que Blood, Bo, Buff, Bad, que me confundo acá, le va a dar la talla a Yatagarasu. Bueno, si sí se lo pasa porque el nivel está bastante jodido, ¿vale? La, la parte de crack creo que es la de 44... Está muy, mucho más jodida. Si sí es jodida en la versión de Blood, ahora imagínense en Buff Bat. O sea, flipa, flipa, flipa, hinchadores, hinchadores son. Oh. Y pues bueno, yo eh, eh, terminé haciendo, o sea, estaba terminando de hacer un video, no, mejor, estaba terminando de renderizar un video. Y cuando se termina de renderizar, me meto a YouTube así todo normal. ¿no? YouTube me meto a la primera página y veo ahí un Un nuevo video de, de, de este Menderrio, digo, what the fuck. Y cuando veo, es eso, y yo flipé, o sea, flipé en colores porque yo pensé que lo iba a actualizar, o sea, iba a actualizar Bloodbat, pero no, no lo va a actualizar, ¿vale? Va a ser una nueva versión, ¿vale? Pues hasta lo, donde yo sé, ¿vale? Va a ser una nueva versión de eso, ¿vale? De, de Bloodbat, pero se va a llamar Buffbat Y pues bueno, yo creo que daría la talla, daría pero mucho, mucho, mucho la talla Ah, Yatagarasu, bueno, no sé, es en los comentarios a ver si le haría la talla a Yatagarasu y pues sí, ahora va a ser más difícil El final es más difícil, aún más más difícil Ya lo saben chicos Y pues bueno, espero que os haya gustado el video Ya saben no viajar un likecito Y nos vemos hasta la próxima Adiós